sobre este libro que gracias a Fedra que lo ayuda un montón va a estar disponible muy en internet. Bueno. ¿Cómo está? ¿Cosas bueno, muy buenos días. Yo agradezco a este, al director que me da esta oportunidad y acá me trajo mi hija. Eh, realmente yo vengo del museo de INTA, ¿vieron? <risa> me jubilé en el 2001 pero tengo muy buenos recuerdos y de los ensayos que hicimos y yo les voy a contar por qué los hicimos ¿no? yo pasé por distintas etapas cuando era estudiante eh, no había con qué eh, cuidar las enfermedades de las plantas era la época que este, morían eh, muchísimas plantas y no sabíamos, se acuerdan ustedes, las famosas eh, el hambre de Irlanda, eh, ataques de Fitóstola, ataques de Torque acá eh, en Duraznero. Después de aquí pasamos a la invasión de los productos, todo era producto y había que aplicar y aplicar y aplicar. ¿no? Eso fueron por los años 60. Y nosotros trabajamos mucho a campo. La lechuga se hacía a campo, hectáreas de lechuga. Trabajábamos en tomate a campo, este, también mucho tomate, dos épocas de siembra y ahí se empezó a acumular el problema de hongos del suelo. ¿Mm? Morían, pero hectáreas de lechuga y en, se hacía mucho en figuera. Eran lechugas grandes, antes se usaban plantas grandes, la criolla, la, la gallega. ¿eh? Esas plantas en la época de, comercial... Era una planta de gran porte, ¿no? Y en el momento que estaba por cosechar, proyectaba una sombra sobre el suelo y ahí atacaba la esclerotinia. El hongo se albergaba ahí y ¡pumba! Caía. Se llamaba la caída o muerte de la lechuga. Y bueno, ¿y cómo curar eso? ¿Eh? Este, Aparecieron productos de buen control de esclerotinia. Eh, se aplicaba solamente cuando en el cuello, cuando la planta era chica, porque después no podíamos llegar al cuello, porque lo que era vulnerable era el cuello. Así tomate, en pimiento, y eran los ojos esclerotiales los que nos daban trabajo: esclerotina esclerotioro, esclerosis rolfi, eh, risotonia solaria en frutilla. Y bueno, eran los momentos que en Estados Unidos se producía todo bajo el bromuro de metilo, el famoso bromuro de metilo. Yo lo he visto en Salinas, en California, unos lomos grandes, se le aplicaba el bromuro y ahí va la frutilla. Una excelente producción. Después recibimos información que los genios se habían reunido en Kioto, una ciudad de, de Japón y habían de hecho firmado el protocolo de Kioto. En el 2015 no más bromuro. Se terminó el bromuro de metilo por la gran toxicidad que tenía. Entonces ahí empezamos a preguntar, acá se usaba el bromuro para las almacigueras, porque también se hacían, no había spilling, se hacían grandes almacigos y ahí este, teníamos problemas de damping-off que eran también los hongos del suelo, fusano nosotros en la zona húmeda, mucho pitium, fitóstora entonces ahí se usaba el bromuro el bromuro tenía problemas para el aplicador que era difícil con esa garrafa quedaba muy expuestos y para el medio ambiente entonces empezamos a leer ahí y nos encontramos, bueno, algo muy milenario, ya los egipcios usaban el sol para desinfectar el suelo, ¿eh? con las famosas plagas que ellos tenían, este, dejaban el suelo libre en pleno verano y notaban que cuando volvían a, a sembrar, este, disminuían las plagas. También eh, solarizaban así, exponían al sol, digamos, la... Este, los restos de cosecha. Hasta que hubo un fitopatólogo en 1939, el año que nací yo, este, un fitopatólogo ruso demostró que el sol mataba los ojos del suelo. ¿Eh? Él vio que exponía el sol la tierra y descubrió que mataba los ojos del suelo. Bueno, ahí quedó la cosa hasta que en 1976 un señor un doctor Kiyot, eh, Katan, en Israel, en Israel se hacía mucha horticultura con grandes pérdidas también por hongos del suelo se le ocurrió que extendiendo en el suelo una este, película de polietileno se concentraba la radiación solar y tenía una mortandad de hongos del suelo muy, muy importante eh, sobre todo a los 10 centímetros. Y ahí implementaron a campo, ya solarizaban todo y hacían la mira de polietileno muy ancha, ¿no es cierto? Y fueron los primeros ensayos en 1976 y se repitieron casi simultáneo, bueno, ahí no sé, en Davis, en California también. Entonces demostraron esa práctica que este, después se repitió en muchísimos países. Y nosotros acá empezamos en el año 90, buscando, ya les digo, una nueva alternativa. Y nos quedamos sorprendidos de los resultados. ¿Eh? Poníamos, yo no tengo ayudas visuales, mi hija consiguió... Ayer, el... Allá... la voy a sacar, ¿Por qué le voy a mostrar? ¿Eh? Trabajando en conjunto con... La, en ese tiempo el grupo de, de malezas, el grupo de suelo, de, teníamos una ingeniera en climatología que estudió los efectos climáticos y de todos esos estudios salió este, estos apuntes, que hicimos un seminario ¿eh? donde están todos los resultados. Tenía, hicimos parcelas anchas en el campo. ¿eh? Y después sembramos lechuga, y era sorprendente en el suelo solarizado: mayor stand de planta, mayor emergencia, mayor porte de planta y por supuesto rendimientos. ¿Eh? Lo hicimos con suelo solo y eh, con estiércol de ave. También solarizamos lomos y hicimos frutilla, y ya más eh, adelante solarizamos invernáculo, ¿eh? hicimos pimiento también. También hicimos los estudios con trampitas de hongos. poníamos las trampitas ahí, eran hongos vivos que sacábamos del laboratorio y después de la exposición al sol, que era enero y primera quincena de febrero, encontramos los hongos muertos. ¿eh? Mortalidad 100% de esclerotinia, Sclerotiorum. Bueno, los primeros en morir son Pitium, Phytostora. este, Y el que más resistencia nos daba era el esclerosium Rolfi. Pero ¿qué pasaba? Los esclerosios los mirábamos, algunos eran viables y otros estaban resquebrajados y en, ese, en esas quebraduras estaba todo colonizado por eh, aspergirus, trichoderma, penicillium, que son hongos termotolerantes. ¿Eh? Eso es lo bueno. Los organismos benéficos son termotolerantes. ¿Eh? Eh, bueno, también hicimos ensayos en sustrato, que acá no está la foto, pero poníamos eh, chapas y sobre las chapas unos 15 centímetros de tierra y las solarizamos. Y ahí hicimos, eh, ya nos habíamos modernizado y hacíamos el building para obtener plantines individuales con muy buen resultado. En un trabajo publicado donde hicimos tomate, pimiento, berenjena, este, todo con muy buena sanidad en, en esa tierra, ese sustrato solarizando en chapas. Así que bueno, no sé. ¿Cómo? Eh, yo le diría que la solarización es un método simple, muy fácil, este, es económico y no, este, no afecta al medio ambiente. Este, es algo muy, pienso que muy importante como yo siempre decía que donde no entra el sol entra el médico bueno, nosotros hicimos eso donde entra el sol a la tierra se van los patógenos no entra más el fitopatólogo este, bueno, de ahí en más estos fueron los primeros pasos nuestros ya, este, ahora se avanzó muchísimo más se tiene realmente conocimiento de qué es lo que sucede en la Tierra, ¿no? No sé qué otra cosa quieren saber. Después la, la práctica este, es muy simple, hay que saber poner bien el polietileno, tiene que quedar adherido a la Tierra, que tiene que estar bien preparada, no puedo solarizar cualquier lote, tiene que estar bien preparado, bien nivelado, hacer una buena zanja en los contornos porque el efecto borde es muy importante, hay fugas por, por los bordes, entonces tiene que estar bien y después sujeto con tierra este, bien aplastada para que quede hermético ahí se generan este, gases, ¿no es cierto? que también son letales para muchos este, eh, patógenos no sé qué dirá, ¿qué otra cosa? Yo... no, estuvo re bueno la explicación ¿alguien tiene preguntas? qué preguntas? ¿Las fugas a las que te referís son eh, fugas de temperatura o fugas de, de qué? Eh, ¿Qué de, dijiste que había que y de temperatura, temperatura, claro, temperatura? porque uno lo ve marcado que en el borde vos vas a tener malizas. ¿eh? Entonces para tener un buen control hay que meterlo bien como si fuera la sábana en un colchón y después este, poner bastante tierra. ¿Eh? El efecto borde generalmente son 60 centímetros Y si nosotros vamos a estudiar los hongos, ahí vamos a encontrar al mejor este, mayor porcentaje que en el centro Siempre el centro de la solarización es donde mejor resultado tenemos Eso nos daba trabajo y se da en lomos, también es difícil porque el lomo es más pequeño por eso es que es más eficaz hacer una parcela grande y si hay lomos hacerlos así, así, en ¿eh? plástico, en cambio de cortarlo. Lo más alto solarizar eh, no me sale la palabra. Pues, lo más alto posible. El surco, también solarizar el surco. Lo más alto posible. Lo más alto posible. La experiencia que tengo yo para que un los suelto y muy saturado de agua. Muy bueno, saturado, gracias ¿verdad? que dijo agua el agua es muy importante muy ¿eh? saturado, no se debe inundar también Exacto. ¿eh? hasta que el suelo quede negro el... hasta capacidad de campo, pero darlo poca y que se vaya entrenando, porque si hacemos un pozo, ahí vamos a tener también un mal resultado y, y se compacta sí. ¿acá el señor tiene una ¿eh? pregunta? ¿sí? hay un eh, tamaño eh, ideal de la de la superficie solarizar. yo creo que estudios? no nosotros la experiencia era la que esas parcelas sí. tenían 3 metros de ancho y 12 de largo eso lo hacíamos este, pero yo creo que yo he visto fotos por ejemplo en Israel que tenían máquinas no sé. para grandes superficies todas el lote que van a producir. Porque después tenemos el problema de las reinfecciones. ¿Eh? La tierra que queda sin solarizar este, va a después a penetrar con herramienta sucia, con el polvo, con la tierra y entra un patógeno y encuentra una tierra estéril y yu, se difunde. ¿Mm? Muchísimo. Aunque la solarización no es como los métodos drásticos del bromuro que hacían un vacío biológico y rompían el equilibrio natural del suelo. Tanto lo químico como el método físico de la caldera, que antes planchaban el suelo con la caldera a vapor, esa produce un vacío biológico. Entonces matan los patógenos y los antagonistas. ¿Eh? porque no hay que olvidarse que la risósfera está plena de antagonistas tenemos microorganismos vivos que esos defienden y luchan contra los patógenos entonces no tenemos que matar todo, tenemos que matar a lo que nos perjudican y punto ¿Mm? también hay trabajo de, con temperaturas subletales es decir, que no los matan del todo pero lo arruinan pensar que la, la solarización realmente eh, es una pasteurización, que quiere decir que tenemos temperatura elevada durante el día y baja durante la noche, y así sube y baja. ¿Y qué pasa? El propágulo del hongo, cuando tiene temperaturas frescas y húmedas, germina y da un tubito que es muy delicado. Y a la, al día siguiente, al mediodía, subimos de nuevo a 50 grados y muere. germinan y muere, germinan y muere. Y eso se llama agotar el propágulo. ¿Mm? Ese es el efecto de la solarización. Bueno, muchísimas gracias. Dejame recordar estos temas que los no tengo Medios olvidados Aparte fíjense el detalle Todo en la combinación de colores Todo Bueno, no, una cosa Que Fedra, nuestra bibliotecaria Hizo un trabajo De recuperación de este documento Que está en el repositorio de INTA Y realmente es un documento Que está muy completo, muy muy bien editado Que lo hizo mi mamá Así que lo pueden bajar todo por el de internet Está disponible una pregunta que a mí siempre me hacían, no era pregunta, era acotación, ¿no? Pero se las voy a decir. Ah, dice, sí, usted no quiere contaminar, no, nos usan el bromuro, pero nos contaminan el suelo con todo ese plástico con que solarizan. Bueno, eso ustedes que son jóvenes, ese problema se los dejo a ustedes. <risa> Hay que traer... Eh, plástico tiene que ser biodegradable, ¿eh? Porque está bien, podemos usar plásticos usados de restos de invernáculos, pero no es lo mismo. El plástico tiene que ser transparente. ¿eh? El plástico de los invernáculos está sucio. Lo ideal es un plástico que se degrade y que bajen los precios. Y bueno, yo tuve suerte de, de conocer al doctor Cata. Él vino al país para un curso de control biológico y él estaba preocupado por eso entonces yo no sé ahora porque estoy retirada pero en ese tiempo él me dijo que ellos estaban fabricando un spray que lo iban a usar como si fuera un polietileno con una máquina lo aplicaban a la tierra y querían hacer un, este, una película y eso se, para que se degrade y no dejen el suelo, ¿no? Haciendo un sello. Sí, eso, con no un ¿sí? como no sé. Yo creo que ahora lo habrán logrado, no sé, Katan se jubiló, no, no, no, eh, no sé. Pero él decía que esa era la única salida para no contaminar. ¿Mm? Hay que contar lo bueno y lo malo. Bueno, vamos a tener una charla, si podemos reproducir los audios de un muchacho Junín que está, está haciendo con plástico reciclado la solarización. Por lo menos algo. En... Bueno, muchísimas gracias, ma. Gracias a ustedes.